Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes. Saludarían, bienvenido. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos esos fieles Buenos televidentes días. de este espacio. Contacto diario y contacto en los deportes. Entrando rápido en materia, en la NFL, la NFL se compromete a, a, a donar 250 millones de dólares para combatir el racismo esto es una gran iniciativa con el sentido de su eslogan. Las, las vidas negras importan. Así habló la, la, la oficina de la L, de la NFL. También la NBA ya inicia para el día 9 y 11 de julio. Su campo de entrenamiento. Acuérdense que inicia la NBA está pautada en Orlando. Para el mes de julio, el 31 de julio, solamente estarán 16 equipos, 20 equipos estarán en esta primera fase, donde 14 de ellos serán, eh, perdón, 6 de ellos serán eliminados. También en la liga de verano, Miguel Tejada está interesado en una franquicia, en la liga de verano, acuérdense que solamente se está jugando en el Cibao, este año tenía previsto jugarse... Eh, la capital, pero será ya para el 2021, y Miguel Tejada quiere una franquicia en Baní eh, el draft de la Major League que fue realizado este miércoles donde Spencer Tuckerson de Arizona State fue como la primera elección del draft amateur de las grandes ligas, eh, como primera base de los Tigres de Detroit, a pesar de que el comisionado lo anunció como, como tercera base. El joven es primera base. Este draft que mucha, mucha gente, los equipos, eh, no anduvieron como de costumbre detrás de lanzadores. Si no se fueron más por posiciones. Eh, y algo que dejó sorprendido a todos los analistas. Porque cada quien decía eh, en el PID de, de, de San Luis, era está el lanzador, el contrario fue todo, que cada quien busca un, un mercado diferente. Acuérdense que, que su equipo de grandes ligas, aparte de elegir en el draft, tienen pueden contratar fuera del país lo que necesiten y quizá eh, buscando la misma herramienta que tienen. Y jugado, buscando jugadores ya más desarrollados que inmediato entren ya a jugar a las grandes ligas. Eh, Gonzalo Castillo también expone su plan deportivo, el candidato Gonzalo Castillo es el tercero ya, ya perdón, el cuarto eh, ya los demás candidatos, tanto como Luis Abinader, Leonel Fernández Guillermo Moreno, presentaron ya su plan deportivo de ser presidente la Major League eh, dice el comisionado que está que está, está 100% seguro de que habrá Grandes ligas este 2020. El comisionado que tiene eh, eso fue, lo dijo en, la, en el draft el comisionado dice que como los resultados de un acuerdo de negociación contra la Asociación de, contra la Asociación de Jugadores eh, se está pre preparando un plan de la Asociación de Jugadores y esto se De la Asociación de Jugadores rechazar las últimas propuestas a las Grandes ligas, ellos mismos tomarán el control de una temporada de 50 partidos. Y un sinnúmero de cosas que hay, los jugadores son los únicos que estarán perdiendo porque estarán jugando obligatoriamente y eh, con respectivo contrato no muy seguro. Así que vamos a esperar a ver qué pasa si eh, Tony Clapp, que es el presidente del sindicato, por lo menos toma una decisión ya para terminar esta faena que tiene la Major League. Agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel Ken, la tienda más completa en el ámbito deportivo. Tienda Deportiva Ariel Ken, venta de celulares y accesorios todos originales. Tienda Deportiva Ariel Ken está ubicada en la calle. Bienvenido Fuerte Duarte, esquina 6. Bueno, bueno, ahí están las principales informaciones del maravilloso y fascinante mundo de los deportes, cuyo responsable lo es Ariel Núñez. Hermano, gracias por estar con nosotros y el próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otros cinco minutos en contacto con los deportes. Seguimos nosotros con las felicitaciones, eh, Sergio Romero, y es felicitar iba a decir que revisara eh, el celular. Sí, sí, así es, Grisel Carolina Matos Ferreira hija de nuestro amigo Bernabé Mato pues también está en sintonía, está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, vino a pasar el fin de semana con su querido padre, así que felicidades para usted doctora y que disfrute este contacto diario en el día de hoy este fin de semana para acá por San Francisco de Nápoles, mientras tanto nosotros vamos a otra pausa comercial, a regreso ya estamos haciendo contacto con Franklin Romero, diputado actual y candidato a senador por el partido revolucionario